Está bien. Eh, es y aquí se está bien. Es que se está bien, es que está muy bien. Sí, sí, sí, sí, sí, ¿Para sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Y ¿Y para? A no, al final no, porque no, agua, y sí, bueno, enorme. Eh, sí, es lo importante es coger el... Ah, es eso. ¿Eh? <risa> <risa> <risa> Cogerse <risa> el ya rico... <risa> vale. Yo acabo la no... ¿Poder puedes? Vale. A ver, pero es tu alcohol. Escucha, Queda mejor. Venga, otra.